Al pleno de hoy traíamos una moción eh, planteando una hoja de ruta para el cumplimiento de una sentencia del Supremo que establece claramente que lo que se paga por el agua como servicio básico que es, es una tasa y no un precio. Esto es, eh, que las decisiones deben pasar de estar en manos de las empresas privadas de gestión del agua a estar en manos públicas, independientemente de que la gestión esté privatizada, eh, para eh, poder controlar los beneficios de las grandes empresas y priorizar los intereses eh, de la gente y la calidad del servicio. Nos hemos encontrado con que el Partido Popular utiliza los mismos argumentos jurídicos de las empresas eh, privadas, eh, dejándonos claro de qué lado están. Eh, y nos hemos encontrado también con la decepción de que Ciudadanos se ha comportado en este caso como un lacayo de Sebastián Pérez eh, y con su voto en contra ha impedido que esta moción prospere y se eh, ponga en, en práctica la sentencia del Tribunal Supremo.